Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento del almanaque Ciro Project 2021 en español. Mi nombre es Carola Rubia, soy directora ejecutiva de Fundación Descúbreme. Hoy día eh, estoy usando lentes rojos, una chaqueta roja, tengo la tez blanca y el pelo castaño. Antes de comenzar les entregaré algunas indicaciones generales. Les solicitamos que silencien sus micrófonos y mantengan apagada su cámara durante el webinar. Para ver la pantalla principal, les vamos a sugerir anclar al orador principal. El anclaje se realiza posicionando el cursor en la esquina de arriba a la derecha, donde están los tres puntos y luego hacer clic en la opción anclar. Para garantizar la accesibilidad del evento, contamos con interpretación en lengua de señas internacional y subtitulado en tiempo real. Para acceder al subtitulado abajo a la derecha de sus pantallas, deben presionar donde dice subtitulado y activarlo. Contarles también que este webinar será grabado y luego publicado en el canal de YouTube de Fundación Descúbreme y de Ciro Project. El almanaque de Ciro Project 2021 es un documento compilatorio que aúna el trabajo desarrollado por el proyecto entre el 2013 y el 2020, 2021, centrándose en la investigación de prácticas y políticas innovadoras en materia de educación, empleo, TIC, as, accesibilidad y vida independiente. Desde el 2019, gracias a la alianza entre Ciro Project y Fundación Descúbreme, se está produciendo todo el contenido oficial de Ciro Project al español con el objetivo de continuar en nuestra misión la cual es la construcción de un mundo sin barreras para las personas con discapacidad, con especial énfasis en la comunidad hispanohablante en el mundo. En esta oportunidad nos acompañan en la bienvenida la señora Catalina Sallé, presidenta de Fundación Descúbreme, y el señor Michael Fenbeck, director de Ciro Project. A continuación realizaremos una presentación del almanaque Ciro Project 2021 en español y luego la charla magistral dictada por el señor Javier Gómez, director de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11, quien nos expondrá su visión experta sobre economía digital, inclusiva para las personas con discapacidad. Para contextualizar sobre la alianza entre Fundación Descúbreme y Ciro Project, dejo con ustedes a la señora Catalina Sallé, quien es presidenta de Fundación Descúbreme. Muy buenos días a todos y todas. Soy Catalina Sallero. Tengo perro y yo también uso anteojos. Quisiera comenzar felicitando y agradeciendo a fundaciones por generar esta instancia de encuentro a nivel internacional y principalmente por comprometerse a impulsar soluciones innovadoras para la inclusión de personas con discapacidad a través de la iniciativa The Ciber Project. Para quienes no nos conocen, Fundación Descúbreme nace en Chile hace más de una década, con la misión de impulsar la inclusión integral de las personas con discapacidad cognitiva en todos los ámbitos del desarrollo humano. Gran parte de los esfuerzos los hemos concentrado en promover la participación y el éxito de este colectivo en el mundo del trabajo y la educación laboral que hemos continuado desarrollando con dedicación y mucho entusiasmo. En la búsqueda por promover la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva, la generación de alianzas y asociaciones con organizaciones nacionales e internacionales es realmente fundamental. No solo se aprende de buenas prácticas implementadas en otros lugares del mundo, sino que también se desarrollan iniciativas basadas en el trabajo colaborativo. Esto es fundamental. Quiero destacar el vínculo que hemos desarrollado con el Conceiver Project. Cada año, ellos enfocan su quehacer en uno de los cuatro tópicos clave que surgen de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Educación, empleo, accesibilidad y vida independiente. Reuniendo las mejores iniciativas a nivel mundial. El impacto y trayectoria lo hemos visto reflejado desde 2013 a la actualidad. En la, implementación, en la premiación de 662 políticas y prácticas innovadoras provenientes de más de 50 países del mundo. Nuestra asociación se remonta al año 2017, cuando comenzamos nuestra certificación en la creación de oportunidades para el empleo de personas jóvenes con discapacidad cognitiva y se nos otorgó un premio de Zero Project. Desde entonces hemos participado activamente en cada una de las convocatorias y conferencias anuales. En estas instancias hemos conocido a personas y organizaciones de alrededor del mundo que han desarrollado soluciones innovadoras para cambiar las barreras que experimentan las personas con discapacidad. Gracias a la alianza que tenemos con esta iniciativa, hemos podido elaborar un conjunto de contenidos y eventos para Ciro Project en español. Uno de nuestros primeros hitos fue el lanzamiento del reporte de educación y la realización de la primera conferencia de Ciro Project Latinoamérica durante el año 2020. Prontamente lanzaremos el almanac y el reporte de empleo inclusivo traducidos al español. Cabe destacar que América Latina y el Caribe ha sido la región con mayor crecimiento en la convocatoria de prácticas y políticas ligadas a la inclusión desde el 2013 a la fecha. Este ha sido, esto ha sido posible gracias a la sólida dinámica de trabajo colaborativo que se ha desarrollado en los dos equipos y el compromiso que compartimos para construir un mundo cada vez más inclusivo y accesible para las personas con discapacidad. No obstante, no podemos dejar de mencionar los considerables efectos que ha tenido la pandemia del COVID para el empleo de las personas con discapacidad alrededor de todo el mundo. Si bien esta emergencia sanitaria nos ha impulsado a flexibilizar las modalidades tradicionales de trabajo gracias a las posibilidades que entregan las tecnologías digitales, también hemos visto que este contexto ha producido nuevas barreras para la participación de las personas con discapacidad. Por este motivo... Es crucial desarrollar iniciativas que, permitan, que les permitan adquirir competencias digitales que cada vez serán más demandadas en los mercados laborales. Aquí tenemos un nuevo desafío del cual todos tenemos que participar. Finalmente, me gustaría terminar estas palabras agradeciendo a cada una de las organizaciones y entidades que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes países del mundo. Los dejo cordialmente invitados a que participen de la segunda conferencia Ciro Project Latinoamérica a desarrollarse los días 20 y 30 de septiembre de este año. Los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias Catalina por tus palabras. Para continuar, dejo con ustedes a Michael Fembeck, director de Ciro Project. Michael, es un honor poder contar contigo hoy. Thank you Catalina, thank you Carola and thanks to the whole team of Fundación des A warm welcome also from the Essel Foundation. This is a very special moment for us as well here in Vienna, Austria. The Zero Project exists for some 12 years now. The name Zero Project is exactly 10 years old. And the zero project, as it is known today, with its system of nominations and the awards with its four years thematic cycle, with its reports and conferences, is there since 2013. In these past years, the zero project has given awards to 662 innovative practices and policies, which have been carefully selected, researched and presented presented in the annual Zero Project Report on the Zero Project website and on social media, in international conferences and especially at the Zero Project conference in Vienna. We were extremely proud and honored when we were approached by Fundación Descubrame some three years ago to join the Zero Project as our partner. And it was one of our best decisions ever. For us, this cooperation has been a fruitful and a fantastic experience. Our friends from Chile and I'm confident enough to call them friends since we are working so close and seamlessly together. We have fun together, even in the times of the pandemic when we have not met in person for one and a half years by now. So our friends from Chile have localized the Zero Project to Latin America and the whole Spanish speaking world, translating the Zero Project report or by organizing the wonderful Zero Project Latin America conference soon for the second time. We are working together on special projects like Zero Project Impact Transfer. Fundacion Descubrime has enriched the Zero Project with its profound expertise in disability-related issues and we are looking very much forward to grow together even more in the future. Exciting discussions are currently underway and I can say as much as that at this time. The Zero Project Almanac 2021 was produced and published by the ESSEL Foundation in February on the occasion of the Zero Project conference in Austria, in English and in German language. I was personally in charge of the Almanac of its design and content. Its main goal is to bring together the value that the Zero Project has created in the past years for so many people and organizations around the world in so many different ways. It consists of thousands of bits and pieces of information of how that has been achieved, what innovations have been replicated in other countries, which regulations have improved where and what they have changed or influenced, which collaborations have been created all around the globe. Really happy and proud that Fundación Descubrame took it upon them to translate the Zero Project Almanac 2020 now to one into Spanish language now. It will enable all the Spanish-speaking world to use this condensed expertise about the most outstanding innovations in the world and how they are proving the lives and rights of persons with disability. It has been written to learn and to share. To conclude, thank you so much again for this great and so enriching cooperation between our two organizations. And I have a feeling that in a few years we will look back at this moment and say that was all still the beginning of it all. Thank you. Muchas gracias por tus palabras, Michael. Para continuar, les presentaremos el almanac Zero Project eh, 2021 en español. En esta ocasión, quiero dejar con ustedes a María Ignacia Rodríguez, quien es la coordinadora de proyectos estratégicos en Fundación Descubrime. Hola a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias a Carola, las palabras de Catalina y de aquí presentes y de todas las personas que nos están acompañando hoy en este lanzamiento. Soy María Ignacia Rodríguez, además de coordinar los proyectos estratégicos de la Fundación, también coordino la iniciativa Zero Project para América Latina. Soy una mujer blanca, de pelo castaño oscuro y lentes y visto de negro hoy día. Y es un honor para mí dar a conocer el trabajo recopilado por el almanaque Zero Project 2021 en esta oportunidad. Antes de entrar en el detalle, quisiera hacer una breve introducción al proyecto para quienes no estén familiarizados con él y el trabajo que desarrollamos con énfasis en la región latinoamericana y el mundo hispanoparlante en general. Zero Project es una iniciativa creada por la Fundación Essel, tal como nos comentaba Michael en el año 2013, y tiene la misión de construir un mundo sin barreras para las personas con discapacidad. Eh, de esta manera busca favorecer el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad con especial énfasis en las materias de educación, empleo, accesibilidad, vida independiente y participación política e innovaciones tecnológicas que apoyan la inclusión. ¿Y cómo lo hace? A través de una plataforma en la que se identifican, comparten y promueven estas prácticas y políticas innovadoras para la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo. A la fecha se han identificado y premiado 662 prácticas y políticas innovadoras provenientes de todo el mundo y en el camino ha creado y fortalecido una red de innovadores sociales que hoy en día está compuesta por más de 5.000 organizaciones públicas privadas y de la sociedad civil en más de 180 países del mundo. Además, comparte anualmente el resultado de su investigación a través de un reporte que reúne las prácticas y políticas más innovadoras según el tema que estemos abordando cada año. Hace ya casi tres años, desde Fundación Descubremen nos acercamos a Zero Project después de haber tenido la oportunidad de conocer en mayor profundidad el alcance de su trabajo y el maravilloso equipo detrás del proyecto. Se sostuvieron múltiples reuniones entre Martín Essel, el fundador de la Fundación Essel, Catalina Sallí, aquí presente y Michael también presente el día de hoy, para conocernos e identificar nuestras áreas en común. Luego se sostuvieron muchas reuniones adicionales en Viena, donde el equipo de Fundación Descúbreme ha viajado en reiteradas oportunidades para construir este vínculo que, eh, que hoy día podemos llamar de Amigos. Esto nos permitió identificar y delinear el trabajo conjunto para poder así expandir la misión de Ciro Project por un mundo sin barreras hacia el mundo hispanoparlante. Para esto, nuestro principal objetivo es fortalecer la red de expertos con, eh, en discapacidad e inclusión en nuestra región y desarrollamos algunas acciones muy concretas para lograrlo. La primera, la organización de una conferencia anual de Ciro Project para el mundo hispanoparlante la creación y el manejo de redes sociales oficiales del proyecto en español, y además la producción del contenido oficial de Ciro Project al español también. Y este último punto es el que nos convoca hoy, la producción de contenido. Como bien sabrán, el año pasado tuvimos la alegría de lanzar el reporte Ciro Project 2020 sobre educación en español, y hoy nuestro desafío es doble. Estamos lanzando en este momento el almanaque Ciro Project 2021, y en unos meses, también tendremos disponible el reporte Zero Project 2021 sobre empleo y TIC. El almanaque es un documento muy valioso ya que reúne y recopila el trabajo realizado por el proyecto entre el 2013 y hoy, con especial énfasis en la investigación de las prácticas y políticas innovadoras que están y siguen mejorando la vida de las personas con discapacidad. Y cómo este proceso ha ayudado en la consolidación de las redes que siguen permitiendo la inclusión y fortaleciendo a los innovadores sociales del mundo. ¿Y qué temas podemos encontrar? El almanaque tiene una estructura muy clara, contiene capítulos temáticos centrados en los temas más relevantes para el proyecto. A saber, educación, empleo, accesibilidad, vida independiente y participación política, tecnologías de la información y las comunicaciones que apoyan la inclusión, las artes, el subproyecto Zero Project Impact Transfer y además el trabajo regional desarrollado tanto en Austria como en América Latina. Cada capítulo contiene una investigación en profundidad de iniciativas excepcionales que por distintos motivos hoy están destacando, discusiones entre líderes expertos en los temas que permiten un análisis más profundo de cada uno de ellos y el trabajo de Zero Project y sus premiados en fotos. El almanaque estará disponible para descarga gratuita en la web de Zero Project www.ciroproject.org y en la web de Fundación Descúbreme, www.descubreme.org Por supuesto, si quieren contactarse con nosotros y saber más del proyecto, los invito a escribirnos a la casilla de correo latinoamerica.ciroproject.org Para finalizar, quisiera aprovechar de extenderles la invitación a la próxima conferencia Zero Ciro Project Latinoamérica, que se centrará en innovaciones en el ámbito del empleo y las TIC relevantes para nuestra región y que siguen mejorando la vida de las personas con discapacidad. Esta conferencia tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre en un formato completamente virtual y contará con casi 120 expertos provenientes de más de 30 países del mundo y será transmitida completamente en español, inglés y señas internacionales. Sin nada más que agregar, les agradezco a todos enormemente su presencia aquí hoy y le devuelvo el micrófono a Carola para pasar al próximo discurso. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ignacia. Como nos... Eh, nos comentaste, están todos invitados a poder revisar el almanaque Ciro Project 2021 en español, disponible tanto en la web de Ciro Project, www.ciroproject.com, y en la, la, la página web de Fundación Descúbreme, www.descúbreme.cl. Para continuar, tengo el gusto de presentar eh, a otro gran amigo, eh, señor Javier Guemes director de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11, quien nos expondrá su visión experta sobre la economía digital inclusiva para las personas con discapacidad. Muy buenos días, muy buenas tardes. Eh, desde España quiero mandar un caloroso saludo a todos los amigos de la Fundación Descúbreme y a todos aquellos que están haciendo posible la realidad del Proyecto Cero, del Cero Project, en toda la región latinoamericana. Quiero agradecer la invitación que se ha realizado al grupo Social 11 y a mí en particular para poder participar en esta apertura en el lanzamiento del almanaque del Cero Project del año 2013 al año 2021. Creo de verdad que el Proyecto Cero, el Cero Project, bajo el liderazgo de la Fundación Descúbreme en América Latina, está siendo un cambio, un antes y un después, un punto de inflexión, en la manera en la que podemos encontrar nuevas soluciones para el empleo de las personas con discapacidad en la región. Y desde España les mando este apoyo, este saludo, y ya hubiera gustado, me hubiera gustado poder estar con todos ustedes allí para poder compartir estos momentos. Me han pedido desde, desde la organización de la Fundación Descúbreme, que haga una pequeña reflexión, durante unos breves minutos, sobre cómo puede ser el futuro del trabajo de las personas con discapacidad y, sobre todo, esa influencia que tiene la digitalización en la determinación de las oportunidades laborales de las personas con discapacidad en la región, pero también en Europa y en otros lugares del mundo. Creo que es importante señalar que esto es una reflexión que no, que no parte de mí solo, sino que parte también de algunos documentos que se han realizado por parte de la Fundación 11. En, en particular eh, su proyecto Disability Hub, que ha hecho dos estudios que son muy importantes tanto en la parte del futuro del trabajo como en la digitalización del mismo. Quiero agradecer el trabajo de mis compañeros para que yo pueda hoy hacer esta intervención también sobre la base de esos importantes estudios que quieren marcar también un apoyo a la reflexión sobre cómo va a ser en el futuro el empleo de las personas con discapacidad. Por tanto, voy a hacer simplemente dos grandes partes dentro de, de, mi, de mi reflexión en el día de hoy y que quiero compartir con todos ustedes. En primer lugar, hay que señalar que el futuro del trabajo, el futuro de, de las relaciones laborales y de cómo se puede eh, fomentar el trabajo de las personas con discapacidad en los entornos laborales eh, que nos auguran el futuro, es importante reflexionar, en primer lugar, en alguna de las cuestiones que nos marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo. El artículo 27, como saben todos ustedes, nos marca, y ya el Comité de Naciones Unidas ha hecho una importante reflexión al respecto, nos marca ciertas obligaciones para los países, para los estados, para todos los actores que intervienen en la empleabilidad de las personas con discapacidad. Por ejemplo, tenemos la obligación de encontrar a nivel de los estados unos marcos legislativos que protejan contra la discriminación de las personas con discapacidad, porque a pesar de todo, todavía hay muchos márgenes o de todavía hay muchos vacíos legales que hacen que la discriminación de las personas con discapacidad ya sea directa, ya sea indirecta, ya sea el acoso, ya sean instrucciones para discriminar, sigue estando presente. Todavía las empresas siguen sin tener los apoyos necesarios, tanto a nivel de incentivos fiscales como de compensaciones que pudieran animar a las personas con discapacidad y sobre todo a las empresas para entrar en el mercado laboral y tener vidas laborales plenas. Estos siguen siendo grandes retos, pero a estos retos se unen los que nos trae a día de hoy la digitalización, los procesos también de integrar nuevas tecnologías en las formas de trabajo que hacen que las obligaciones para los estados, tal y como señala el Comité de Naciones Unidas, pues, bueno, pues sean cada vez más importantes y más eh, desafiantes para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Me gustaría señalar que en algunos lugares, eh, por ejemplo como en Europa, la tasa de actividad de las personas con discapacidad en edad laboral o entre los 20 y los 64 años todavía apenas pasa el 50% mientras que en las personas sin discapacidad se sitúan en el 75%. Pero podemos encontrar otros ejemplos. Por ejemplo, en el 2018 el 22,6% de las personas con discapacidad menores de 60 años vivían todavía en hogares con muy baja intensidad laboral y en eso eh, hay una diferencia clave con respecto a las personas sin discapacidad que se sitúan en el 7%. Son todos ellos eh, datos que nos alarman porque las personas con discapacidad siguen teniendo una situación laboral real que a menudo no se conoce. También tienen una, una tendencia a estar en empleos que todavía son vulnerables, lo que se viene a llamar empleos de baja calidad, y a veces trabajan también en la economía sumergida. Están expuestas también las personas con discapacidad a brechas digitales muy importantes, a que esa brecha, no solamente digital, sino de carácter salarial, también tenga una importante repercusión en su capacidad de vida. Las personas con discapacidad en muchos casos acceden al mercado laboral con niveles educativos que están por debajo de lo que debería ser esperado. Y eso significa que hay una situación de partida que complica mucho su evolución, tanto su entrada en el mercado como su evolución posterior. Hay incluso personas con discapacidad que están vinculadas al ciclo de la pobreza y eso ha sido uno de los retos y seguirá siendo uno de los retos más importantes para todos nosotros en la sociedad. Creo que es importante señalar que la digitalización añade a todo esto un mayor riesgo. Que la pandemia, por ejemplo, ha sido también capaz de traer unos retos incluso mayores, más importantes a todos los tradicionales. La digitalización puede ser una oportunidad, pero puede ser un importante riesgo. En este punto me gustaría eh, recalcar lo que eh, se ha señalado como las grandes tendencias que han marcado y que marcarán el futuro del trabajo de las personas con discapacidad. En este momento les voy a enseñar uno de los esquemas que hemos realizado desde Fundación 11 a través del, del programa Disability Hub, que nos señala cuál es el futuro del trabajo. El futuro del trabajo se va a mover entre cinco grandes tendencias globales que van a provocar que las personas con discapacidad tengan que adaptarse a esas grandes cinco tendencias globales que están cambiando el escenario y están cambiando las formas en las que entendemos el trabajo tradicional. Uno es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica va a traer importantes, importantes desafíos porque integramos eh, cuestiones como el Big Data, la automatización de, de servicios, la inteligencia artificial, de la que luego nos volveremos a referir. Esta parte de digitalización la vamos a analizar con más detalle en la segunda parte de la presentación. Por supuesto, también habrá una revolución en las habilidades. Las habilidades de las personas con discapacidad van a tener que adaptarse, van a tener que adaptarse porque van a tener que ser más transversales, vamos a tener que adaptarnos a la sociedad del conocimiento y vamos a también a sufrir una parte del desajuste de las habilidades al nuevo mercado laboral. Otra de las partes muy importantes que podemos señalar también en, en las grandes tendencias que van a revolucionar el futuro del trabajo son los cambios culturales. Los cambios culturales están a la orden del día y todos los vemos en nuestra vida diaria como el equilibrio con la vida familiar empieza a tener una importancia importante, o sea, una importancia relevante para todos nosotros porque la vida familiar cobra más sentido también con respecto a la profesional. También las relaciones laborales cambian y las personas afrontan también la relación con su empleador de una manera muy distinta a la que se hacía en los sistemas tradicionales de trabajo. O, por ejemplo, los valores sociales o la sostenibilidad, que son cuestiones que empiezan a afectar esos cambios culturales y de concepto. La sostenibilidad, por ejemplo, el compromiso medioambiental. Estamos viendo cómo diariamente influyen las decisiones de, tanto de los gobiernos como de las empresas, como de las organizaciones sociales o de cualquier otro eh, actor dentro de la economía de un país o de una sociedad determinada. También va a ser muy importante reflexionar sobre los cambios demográficos. Los cambios demográficos que estamos viviendo en procesos de urbanización que son distintos, donde la parte rural eh, queda descolgada de todos esos grandes avances que se dan en las zonas urbanas, o por ejemplo la población y su envejecimiento, que también de alguna manera va a multiplicar las personas con discapacidad en edades avanzadas. Es un éxito social que las personas puedan llegar a unas mayores edades, a unos rangos de edad, que significan la evolución tanto de los sistemas sanitarios como de los sistemas sociales, pero también es verdad que eso incrementa la, las personas que tienen una discapacidad y que deben reajustar sus vidas, tanto personales como profesionales, que son las que aquí nos ocupan, para eh, intentar entender esa, esa, esa nueva tendencia global del envejecimiento. Pero también lo son, en los cambios demográficos, las migraciones. Las migraciones son, sin lugar a duda, también una de las grandes oportunidades que nos traen en nuestras sociedades es la diversidad cultural, la diversidad social, pero al mismo tiempo también representan el gran reto de la inclusión, el gran reto de conseguir entidades igualitarias que en una de una manera o de otra consigan que las personas de cualquier origen puedan estar conviviendo en una sociedad determinada como cualquier otra persona. Eso afecta también, por supuesto, a las personas con discapacidad. Y la gran última tendencia es el cambio climático. El cambio climático está siendo uno de los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar en nuestras sociedades. Crear economías con un, con un bajo consumo de carbono, Tener también en cuenta los grandes cambios que se están afectando a nivel climático que traen desastres naturales, que eso también es una de las partes más complicadas de asumir dentro de ese cambio climático, o los nuevos patrones que implica también el cambio climático en nuestras vidas y que afectan al futuro del trabajo como no puede ser de otra manera. Me gustaría en esta parte reflexionar entonces sobre la primera de las grandes tendencias, que es la revolución digital. La revolución digital, que gracias al, al, al COVID, aunque la pandemia ha sido una gran desgracia para todas las sociedades, sin embargo ha dado un fuerte empujón a la concienciación, tanto de las empresas como de los trabajadores, de la importancia de lo digital. Creo que es importante señalar que la revolución tecnológica está transformando el mundo laboral y que las medidas en el ámbito digital han sido claves también para tener una respuesta eh, homogénea y directa y sobre todo rápida al impacto que ha tenido la pandemia en nuestras vidas. Hace unos años, sin la capacidad de, de revolución digital, el impacto de la pandemia hubiera sido mucho más grave, no solamente en la vida laboral, sino en la vida personal de cualquier eh, ciudadano o de cualquier eh, persona en nuestras sociedades. El papel que desempeña entonces la digitalización en el futuro del trabajo... Es importante y es más importante todavía que seamos capaces de involucrar a las personas con discapacidad en esa evolución. Los principales impactos que nosotros podemos destacar desde el punto de vista de las personas con discapacidad y su situación en el empleo y que nos trae la revolución digital son sobre todo eh, los siguientes. En primer lugar, la creación de nuevos puestos de trabajo. Vamos a profundizar más adelante en este aspecto, pero claramente... La revolución digital está trayendo nuevos puestos para los cuales hay que estar preparados y para los cuales las personas con discapacidad deben estar preparadas. También ha dejado o ha notado la obsolescencia de algunas ciertas ocupaciones. Teníamos claros algunos puestos de trabajo, muy identificados, muy claras en sus funciones y sus tareas y sin embargo la revolución digital nos ha demostrado que muchos de ellos envejecen mal y no se adaptan a los nuevos cambios que implica la revolución digital. También es importante saber que hay algunos puestos de trabajo tradicionales y procesos de contratación que se van a ver afectados porque no están adaptados a la nueva revolución digital y debemos ser capaces de, ser, eh, de buscar formas de adaptación de esos puestos tradicionales y de esos procesos de contratación a los nuevos retos digitales, porque son puestos que no se pueden perder y que sin embargo sí que deben ser adaptados. Por último, es importante también hacer notar que va a traer formas de trabajo disruptivas, va a traer formas de trabajo que son distintas, que a veces cuesta el trabajo entender, pero que sin embargo son el futuro y para los cuales debemos empezar a adaptarnos y también las personas con discapacidad. Por tanto, la revolución digital es un mundo de oportunidades, es una forma también de cambiar nuestro concepto social, pero al mismo tiempo, si no se poseen las competencias necesarias para adaptarse a esa revolución digital, seremos incapaces, incapaces de encontrar un futuro ordenado dentro del trabajo para las personas con discapacidad. Y desgraciadamente, las personas con discapacidad se encuentran entre los colectivos en los que a veces tienen más dificultad para contar con las habilidades y las aptitudes requeridas, las barreras tecnológicas siguen siendo absolutamente eh, eh, grandes para que las personas con discapacidad puedan adaptarse a esos desafíos, a veces también implican los tipos de trabajo en los que las personas con discapacidad se encuentran dentro de esta revolución digital con bajos salarios, condiciones precarias y a veces incluso con largas jornadas que pueden también derivar según el sistema digital que se está utilizando para el trabajo en aislamiento. Por eso hay tres grandes objetivos que nos deben unir a todos en el futuro de la digitalización del trabajo y cómo las personas con discapacidad pueden entrar. Uno de ellos es garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad. Es fundamental que esas tecnologías sean accesibles. El segundo gran objetivo para garantizar que las personas con discapacidad puedan entrar en ese mercado es que tengan las competencias digitales necesarias, es que sean capaces de estar formados para los grandes retos que representa la digitalización del trabajo. Si no hay competencias necesarias para trabajar en esa digitalización, no seremos capaces de encontrar um, la capacidad de las personas con discapacidad para entrar dentro del mercado laboral. Y por último, tenemos que ser capaces de fomentar ese empleo digital en las personas con discapacidad. Muchas veces, muchas veces nos encontramos con la situación de que las personas con discapacidad no cuentan con esas competencias, pero tampoco encuentran la motivación necesaria para dar el salto a ese mercado de trabajo que está digitalizado. Así que debemos ser capaces de fomentarlo, debemos ser capaces de encontrar la manera adecuada en la que esas personas con discapacidad entren dentro del mercado laboral y tenemos que ser capaces también de que esas personas con discapacidad encuentren atractivo el poder trabajar dentro de ese gran mercado. Por tanto, las obligaciones a las que debemos eh, someternos todos los actores alrededor de la ampliabilidad de las personas con discapacidad en el, en el mercado de trabajo ya digitalizado Afecta a todos los sectores. Por ejemplo, las administraciones públicas deben desarrollar estrategias y e normativas e iniciativas relacionadas con el mundo digital que obliguen a la inclusión de las personas con discapacidad. Deben también tener datos desglosados sobre la situación de las personas con discapacidad en estos nuevos mercados. Si no hay datos, no podemos tener la capacidad de saber cómo impactar cuando tomamos una medida de política pública. Debemos ser capaces también de establecer requisitos de accesibilidad en la y proporcionar reglamentos y directrices normativas que sean capaces de eh, asegurar que los otros actores, como son las empresas privadas, como son las universidades u otros que tienen grandes eh, retos dentro de lo que es la formación de las personas con discapacidad en el ámbito digital, pues sean posibles. También el sector empresarial debe empezar a reflexionar que si quieren un compromiso social firme con la empleabilidad de las personas con discapacidad, deben también apostar por sus estrategias internas en formación de sus empleados, abriendo en primer lugar las empresas a la, a la inclusión de las personas con discapacidad, pero también sabiendo y siendo capaces de fomentar la formación de las personas con discapacidad también dentro de la empresa. Es decir, esa formación que reciban todos los empleados de una empresa debe también ser accesible para las personas con discapacidad. Pero la industria digital, la que está siendo el motor propulsor de los cambios del empleo de las personas con discapacidad en, eh, en los nuevos mercados digitales también deben ser coherentes y deben ser también inclusivas de las personas con discapacidad deben promulgar eh, principios de diseño universal para los productos y los servicios digitales deben también dar formación sobre accesibilidad a los desarrolladores y proveedores Deben, por ejemplo, garantizar que los productos y los servicios proporcionados sean accesibles y deben incorporar también a las personas con discapacidad en sus equipos tecnológicos, entre otras muchas cosas. Pero es fundamental que esos grandes motores de propulsión del empleo y de la digitalización del empleo tengan la capacidad también de ser capaces de integrar eh, mecanismos que aseguren que las personas con discapacidad van a poderse mover libremente en un mercado de trabajo digitalizado. Pero también hay que eh, fomentar que las organizaciones sindicales y las patronales empresariales sean también conscientes de la necesidad de fomentar la contratación de personas con discapacidad en el ámbito de la economía digital, deben promover también la adquisición y la mejora de competencias de las personas con discapacidad o deben, por ejemplo, velar por los derechos de los trabajadores en la economía digital. No son exactamente iguales los derechos, son los mismos, pero tienen otra forma dentro del área de la economía digital y, por tanto, tanto las empresas eh, como los sindicatos deben ser capaces de introducir en sus negociaciones colectivas cómo las personas con discapacidad encuentran su espacio en una economía digital. El entorno académico también es fundamental. Si no somos capaces de formar tanto a desarrolladores como a las personas con discapacidad para el futuro mercado de la economía digital, no vamos a ser capaces de encontrar un mercado inclusivo en el futuro. Un mercado que no fomenta la inclusión es un mercado que tiene disfunciones. Es un mercado que deja de lado capacidad, mano de obra, deja fuera del mercado laboral a personas que podrían contribuir con su trabajo y con su esfuerzo a una mejor economía. Y un mercado que no es capaz de incluir a las personas con discapacidad está obligando a que las personas con discapacidad sean clases pasivas dentro de nuestras sociedades, aún no teniendo que ser. Y eso es, una, y eso es una, uno de los retos principales que debemos velar para que no ocurra en nuestras sociedades. Y por último, las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas deben ser capaces de tener un nuevo lenguaje dentro de la economía digital. Tenemos que adaptar nuestras formas de reivindicación, nuestras formas de entender los derechos de las personas con discapacidad, que como digo, siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que la economía digital les da una forma nueva y una forma en la que debemos tener, ser capaces de, eh, de cambiar la forma en la que entendemos los derechos de las personas con discapacidad. Hay que entender que cuando hablamos de la digitalización hay una serie de tendencias que es importante entender. Tenemos que entender, por ejemplo, cómo son los principales impulsores tecnológicos y las industrias en su crecimiento. El 5G, la computación en la nube, el Internet de las cosas la inteligencia artificial, el aprendizaje automático o el blockchain, la impresión en 3D, los análisis de datos. Es importante entender que cada uno de esos ámbitos han potenciado algunas de las industrias de mayor crecimiento, como por ejemplo son las ligadas a la biotecnología, a la telemedicina, energías renovables, drones, realidad virtual y aumentada, tecnología ponible, robótica, automatización, pagos de móviles, ciberseguridad, criptomonedas, Hogares conectados y vehículos autónomos, grandes industrias que están empezando a desarrollarse, como por ejemplo ahora el GovTech, que tiene que ver con la, eh, la utilización de nuevos sectores que se basan en datos a partir de la economía y la prestación también de servicios públicos. Bueno, todos esos nuevos ámbitos que son impulsores de tecnología debemos ser capaces de adaptar las... Eh, la, el conocimiento y las habilidades de las personas con discapacidad para que puedan, de alguna manera, ser partícipes de esas grandes nuevas industrias tecnológicas que están surgiendo. Tenemos que ser también eh, conscientes de que la inteligencia artificial ofrece oportunidades y retos también para las personas con discapacidad. Ya sabemos que la inteligencia artificial es una manera en la que progresivamente eh, tareas que normalmente requieren la inteligencia humana pues se van sistematizando a través de un sistema artificial. El software aprende a, a, a reconocer y a reaccionar frente a imágenes, frente a sonidos, frente a expresiones lingüísticas, pero todo eso o esas herramientas pueden tener un impacto positivo solamente si se diseñan a través de una garantía de una inclusión plena de las personas con discapacidad y de que esos modelos no repitan ni reproduzcan los modelos discriminatorios que existen actualmente en nuestras sociedades. Creo que es importante destacar que las personas con discapacidad cuando se enfrentan a esta economía digital siguen teniendo varias brechas importantes que existen. Una, entre otras, es la brecha eh, de la pobreza, de los recursos económicos. No todas las personas con los mismos recursos económicos o con distintos recursos económicos son capaces de estar y de ser eh, partícipes de esta nueva economía digital y las personas con discapacidad en muchos sentidos encuentran su acceso restringido. Hay algunos estudios en algunos países que nos demuestran el bajo porcentaje de personas con discapacidad que utilizan por ejemplo smartphones o teléfonos inteligentes que son fundamentales a día de hoy para poder acceder tanto en el trabajo como en cualquier otra parte de la vida a la economía digital. Pero por otro lado también existe la brecha digital entre países. Hay países que tienen un desarrollo muy alto de la capacidad de utilización de teléfonos inteligentes, de smartphones, pero sin embargo hay otros países que se encuentran completamente aislados y las oportunidades laborales que se pueden utilizar de la, del potencial de la digitalización quedan muy restringidas. Lo que hay que saber es que la forma de trabajo que implica también la, en las nuevas economías digitales ha venido para quedarse. Y debemos ser capaces de entender que el teletrabajo, los servicios digitales o el aprendizaje digital son tres elementos que a partir de ahora van a estar vinculados y unidos a cualquier estrategia de empleo de las personas con discapacidad en la región. Tenemos que entender que el teletrabajo ha obligado a enfrentarse a las empresas a cómo sobrevivir en un contexto donde los confinamientos, las restricciones de movimiento eran absolutamente prioritarias para garantizar la salud de la población y que las empresas han debido adaptar al teletrabajo siempre y cuando pudieran velar a través de esa manera eh, por la salud de sus trabajadores. Bueno, en el futuro hemos de entender que el teletrabajo ha venido para quedarse siempre y cuando sea una opción y que no provoque a lo mejor la obligación de que por una determinada discapacidad una persona tenga que desarrollar un sistema de teletrabajo. Esa flexibilidad que se requiere va a tener que eh, garantizar de alguna manera la capacidad de las personas con discapacidad para poder entrar en esos sistemas de trabajo, de formación también digital y que haya tenido una, una posibilidad por lo menos de agarrar esa tendencia de la digitalización siempre y cuando tengan las capacidades que desde el punto de vista de las estrategias de educación hayan podido adquirir previamente. Me gustaría señalar que en algunos ámbitos, por ejemplo, nosotros vivimos eh, en la Unión Europea, en España, ya se han adoptado diferentes estrategias digitales, estrategias que pretenden generar la capacidad de las sociedades de adaptarse a estos nuevos retos. Y dentro de esas estrategias hemos tenido que velar porque las personas con discapacidad también reciban atención. No es eh, común que en algunas estrategias políticas las personas con discapacidad estén en la línea de frente. Generalmente suelen venir después de que ya el resto de la población haya podido acceder a determinadas cuestiones. En la digitalización no podemos permitirnos este desfase. Si las personas con discapacidad no llegan a la digitalización, creo que tendremos una gran probabilidad de que la discriminación se multiplique de manera exponencial. Me gustaría también hacer referencia a otro de los elementos que son fundamentales a la hora de entender cuáles son las oportunidades y los riesgos que nos trae el nuevo escenario para las personas con discapacidad. Tenemos eh, cuatro grandes elementos que debemos analizar. Uno son los nuevos empleos que se crean a través de la digitalización, cuáles son las profesiones que se quedan obsoletas, cuáles son los cambios que deben realizarse en los empleos tradicionales y en los procesos de contratación y por último las nuevas formas disruptivas del trabajo. Todo ello, como había mencionado al principio de mi presentación, ha generado un nuevo escenario laboral para las personas con discapacidad. Las oportunidades que se han creado en el nuevo escenario laboral para las personas y los riesgos son importantes a la hora de realizar un análisis de todas estas cuestiones. Y luego reflexionaremos sobre cuáles son las palancas que son necesarias para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, las cuales también brevemente mencionamos anteriormente. Bueno, los nuevos empleos. Los nuevos empleos para las personas con discapacidad en la transformación digital deben ser una gran prioridad en nuestros análisis. Como señalaba anteriormente, hay nuevas industrias, hay nuevas formas de entender la forma de trabajo y cómo organizarlo a través de la digitalización. Pero también es verdad que debemos ser conscientes de que hay algunos empleos que son altamente cualificados y por tanto con una remuneración también más alta, y algunos empleos dentro de lo que es la digitalización que están menos remunerados y que también sitúan en la gama más baja la inclusión de las personas con discapacidad en la digitalización. Todo eso genera oportunidades y, y, genera, y genera riesgos para las personas con discapacidad. Los nuevos empleos pueden ofrecer estas nuevas oportunidades, pueden ser también, además a día de hoy hay, una gran, hay un gran gap, hay una gran brecha entre la oferta y la demanda de estos empleos, todavía siguen habiendo muchas necesidades de empleos por cubrir que no se encuentran personas con la capacidad o con las habilidades necesarias para que puedan ser cubiertos. Y también existen esos diferentes niveles educativos que requieren también, y eso significa que la digitalización no necesariamente es de alta cualificación, sino que puede ser también de una cualificación media. Pero todo eso, que conlleva? Serios riesgos también para las personas con discapacidad si no lo tenemos en cuenta. Barreras a la hora de acceder a la educación, los nuevos empleos que digamos están en la parte más baja pueden llegar a no ser dignos, puede generar también un cierto aislamiento. Debemos ser también capaces de intentar eh, conseguir que las personas con discapacidad entren dentro de esas nuevas oportunidades, minimizando los riesgos que ello supone. En segundo lugar, debemos destacar las profesiones que se van a quedar obsoletas. La digitalización va a representar para todos nosotros una forma ...de lo que la OCDE ha señalado como desempleo tecnológico. El desempleo tecnológico que van a provocar las nuevas tecnologías... ...va a afectar también de manera muy severa a las personas con discapacidad. Y esta es una de las cuestiones a la que debemos estar muy atentos... ...porque probablemente es uno de los factores que más podemos identificar. Lo cual no significa que hay una gran necesidad de pasar de ese desempleo tecnológico a que las personas con discapacidad tengan las habilidades necesarias para poder entrar en el mercado de trabajo una vez que la digitalización ha irrumpido en el mismo de una manera muy directa. Los cambios en los empleos tradicionales que señalábamos también anteriormente y en los procesos de contratación también son una oportunidad porque las herramientas digitales para ayudar a las personas en sus tareas profesionales son cada vez más comunes en los centros de trabajo y por lo tanto se podrá en encontrar maneras en que las personas con discapacidad también encuentran estas nuevas herramientas nuevas formas de realizar su trabajo podrán realizar también una búsqueda de empleo en las plataformas por ejemplo eh, tecnológicas de una manera autónoma sin necesitar tampoco la intermediación de ninguno otro agentes pero eso no significa que incluido por ejemplo el teletrabajo que también da otra flexibilidad todas esas nuevas posibilidades para trabajar dentro de la digitalización también enmarcan serios riesgos para las personas con discapacidad. En primer lugar, van a tener dificultades para acceder a Internet muchas veces. El teletrabajo que puede, si no se realiza con los ajustes necesarios, también va a ser una nueva barrera para las personas con discapacidad. No debe ser, como señalábamos anteriormente, el teletrabajo una obligación, sino una opción que cada persona con o sin discapacidad pueda encontrar en su lugar una forma de encontrar un trabajo que la haga visible y que no la haga invisibilice en sus casas porque estén obligadas y no tengan opción de poder ir a sus marcos de trabajo, a sus entornos, porque sean inaccesibles. Hay que entender que hay unas nuevas formas también muy disruptivas dentro de nuestra economía, la economía colaborativa, o el gig Economy, mercados digitales de la información. Todos ellos son distintos y son formas en las que nosotros debemos encontrar a las personas con discapacidad en una adaptación a lo que significa una flexibilidad y una facilidad a la hora de encontrar nuevas formas de trabajo, nuevos mercados, nuevas maneras de, también de interrelacionarse entre el cliente y la empresa, pero que las personas con discapacidad deben ser capaces también de incluirse y de entrar dentro de esas grandes formas de trabajo más colaborativo y distintas. Pero claro, todo ello será un problema si las personas con discapacidad no tienen las palancas suficientes para la inclusión digital en el trabajo. Deben ser capaces de encontrar formación adecuada, de encontrar las oportunidades dentro de las plataformas digitales, de llegar a solicitar un empleo y de contar con el apoyo necesario para que ese empleo pueda ser alcanzado por esa persona con discapacidad. Deben tener y velar que las nuevas tecnologías en los procesos de selección no generen una exclusión de las personas con discapacidad. Y deben ser también capaces de tener una, un, una forma de trabajo dentro de esas tareas que pueda requerir los diferentes tipos de competencias digitales necesarios que tiene y que tiene que adquirir cualquier ciudadano que quiera acceder a un mercado laborado, laboral dentro de esa eh, digitalización de la economía. Por eso tenemos que ser capaces, que las personas con discapacidad tengan competencias digitales tales como las básicas, competencias digitales básicas, como pueden ser eh, las tecnologías de almacenamiento de datos, desarrollo de webs, alfabetización digital o incluso las competencias técnicas avanzadas que ya requieren conocimiento sobre la inteligencia artificial o sobre las herramientas de desarrollo o como la ciencia de los datos. Todo ello nos va a asegurar que el futuro del trabajo para las personas con discapacidad va a ser un futuro inclusivo. Quiero señalar a todos ustedes que están y que tienen las funciones de trabajar por el empleo de las personas con discapacidad en la región latinoamericana, también en la región europea, en todo lo que es Iberoamérica, que trabajemos juntos, que seamos capaces de encontrar una manera en que las personas con discapacidad vean en la digitalización una oportunidad y no sea una barrera, una brecha, una oportunidad perdida. Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a luchar contra una discriminación histórica de las personas con discapacidad. El empleo es y será por mucho tiempo uno de los elementos fundamentales de la inclusión de las personas con discapacidad. Merece la pena trabajar, merece la pena ser capaces de encontrar un camino para las personas con discapacidad en la digitalización, porque lo agradecerán. Por supuesto las personas con discapacidad, pero los mayores beneficiados serán las sociedades de todo el ámbito latinoamericano, europeo y mundial. Lo agradecerán las empresas, lo agradecerán las economías. Es un buen negocio apostar por los derechos de las personas con discapacidad y en particular el empleo. Muchas gracias a todos y les deseo una feliz eh, jornada también con todos los expositores y con todas las personas que han decidido participar. Un fuerte abrazo desde España. Muchísimas gracias, eh, Javier, por estas palabras. Eh, qué interesante eh, que nos hayas planteado la importancia de esta revolución tecnológica en la cual estamos viviendo y donde necesitamos que las personas con discapacidad estén presentes. Eh, por otro lado, bueno, quiero aprovechar y agradecer a todos los expositores que hoy día nos acompañaron eh, y a ustedes que están viéndonos eh, ante posibles preguntas en nuestra pantalla Aparece eh, la casilla de Ciro Project, a la cual pueden dirigir eh, todas las consultas que hayan tenido durante esta hora. Para finalizar, quiero invitarlos a llenar la encuesta que les aparece en sus pantallas. Eh, es muy enriquecedor para nosotros conocer sus impresiones y así poder continuar trabajando en generar aquellas instancias que puedan cumplir con las necesidades que ustedes tienen. Quiero dejar los invitados a nuestro próximo gran evento, nuestra conferencia Ciro Project para América Latina y el mundo hispanoparlante, que va a estar enfocada en lo que es empleo y las TIC. Esto será el 29 y 30 de septiembre de este año, la haremos de manera virtual y en los próximos días estarán recibiendo nuestra invitación y el enlace para que puedan inscribirse y así lo tengan agendado. Muchísimas gracias a todos por su participación, nos vemos en septiembre y que tengan un muy buen día.